saludos cordiales eh, hoy es viernes eh, estamos en un pueblo de madrid con don alberto de enrique arnau buenas tardes chicos eh, Letrado del ilustre colegio de abogados de madrid ya sabéis que todos los viernes sobre esta hora tenemos la consultoría en directo que PRIXLINE siempre emite en directo con don alberto eh, Deciros lo que os digo siempre que aquí os damos nuestra opinión personal en este caso la de don alberto la mía y tratamos de daros la mejor información, pero para que seáis vosotros siempre los que pedís la información. Uh -huh. Baje don Alberto, baje el volumen Perdón. de su móvil, por fin. Perdón. Hoy Ahí vamos a hablar del asilo en el aeropuerto. El asilo en el aeropuerto. Eh, Don Alberto, uh -huh. el otro día tuvo un caso que, que le llamaron: que había una ciudadana de Nicaragua, ¿no? México. De México, que no la dejaban pasar. La tenían retenida en el aeropuerto. No, México, Nicaragua y diferentes nacionalidades. Una Prislines que no podía pasar gracias a, a Don Alberto. Eh, pues bueno, gracias a los Prislines avisaron a Don Alberto y fue a la T1 a Barajas a ayudarla. Prislines eh, os voy a dejar un poco que los os lo cuente. Ponle si puedes, don Alberto, al, al mínimo el volumen si puedes, sí, del, del sí, móvil. Sí, es para sí, que sí. no se acople, ¿sabes? Para... Perdón. Es que está. como estamos en directo, sí, sí. por cierto, si os gusta el vídeo, darle un like, por fin. Que alguno de vosotros me ha dicho que, que es muy importante, ¿vale? Para el posicionamiento, para llegar al máximo número de personas. Decíselo a gente a la que conozcáis que también podemos ayudar y el que vea esto luego, pues que se suscriba. ¿Vale? Por sí porque como siempre emitimos en directo, así podéis preguntar en los directos. Nos habla un Alberto lo que ocurrió vale. en el aeropuerto y luego ya pasamos a las bueno, preguntas que hagáis en él. Os, este. os voy a contar una de mis experiencias que tengo, tengo varias en, en la comisaría de la T1 eh, del aeropuerto de Madrid-Barajas, en el cual, bueno, pues ahí, en el momento que viene un extranjero, eh, normalmente de Colombia, Nicaragua, Venezuela, países latinoamericanos, ...pues pasan un examen que mmm, básicamente el, el extranjero no lo sabe... ...y se puede encontrar detenido, perdón, retenido... ...por las autoridades policiales en el Estado español... ...al objeto de someterle unas preguntas... ...cuál le pueden, eh, digamos, eh, interesar... ...en qué calidad viene aquí a España... ...yo os comento que siempre estéis tranquilos... ...y que digáis que venís en calidad de turista... ...siempre que cumpléis los requisitos de turista... ¿Vale? Y eh, porque si os ven tartamudear, os ven dudar, os ven que no sabéis muy bien, os ponéis nerviosos y tal, pues automáticamente pasáis a una sala y estáis en, en rechazados, en el departamento de rechazados. Ahí empieza ya un periplo eh, judicial para que vosotros podáis salir y, eh, digamos, acceder al territorio español. En este caso, yo el, este fin de ¿Cómo, semana. ¿Cómo fue el caso? ¿Cómo se sí, usted Sí, o... este fin de semana me llamó un PRIXLINER ¿vale? Eh, solicitando mi ayuda porque su mujer estaba en retenida rechazada en el departamento de, de, de la comisaría es que yo vi, de policía que decía sí, sí. en telegram eso estaba el mm. en telegram avisándonos que estaba apurado que su mujer que no la dejan pasar sí. en el aeropuerto vaya por delante que es, es normal es natural yo porque me dedico a esto y es, estoy ya pues eso calmentado y demás y bueno experiencia que tiene uno pero la gente se pone nerviosa la gente pues pues eh, duda de todo, en fin, el marido pensaba que estaba detenida por algo, piensa que la van a deportar a su país. Bueno, yo deciros que eh, este hombre se puso en contacto conmigo, me dijo que si sí podía ayudarle, evidentemente le dije que sí, al día siguiente, esto fue pues, justo hace una semana, al el día, día siguiente, pasado, el viernes pasado, pasado a comenzaron? las 8 de la noche o sea, me la, llamó... Al acabar el vídeo prácticamente que hicimos... No, un poquito video, más tarde, ¿no? fue sobre ¿no? las 9, 9 y media, porque yo estaba sí. cenando con un con una amiga y entonces pues eh, me, avisado, me llamó ¿no? me, me avisó, digo pues sí yo mañana voy y le, y le ayudo no entonces me personé en la en la comisaría de la T1 eh, bueno había también quiero deciros si no tenéis un abogado de oficio, os van a designar un abogado. Eh, si, eh, si no tenéis, perdón, un abogado de libre designación, os van a designar un abogado de oficio. El turno de oficio llega allí, ¿cómo se llama usted? Fulanita. Y yo me enganito, adiós. Y ya se marcha. ¿Qué es lo eh, que pasó? ¿no? Esta hombre, persona primero claro, había atendido. Un había... abogado de oficio gratuito. Sí. Pero no le había ayudado, ¿no? Eh, no, no, no. Ya la a deportar. Estaba, ¿no? Sí, el caso usted es usted que estaba allí ya, digamos, porque no había, eh, digamos. Eh, Pasado la prueba. ¿o? No la habían asesorado para pasar la prueba. ¿Qué es lo que hay que decir y qué es lo que hay, que es las cosas que hay que, o digamos, que si comentar? No, si no llega usted a intervenir, esa mujer la habían Bueno, pues la verdad no es la que esta mujer bien. llevaba ya dos tres días allí y, claro, pensaba que esto iba a ser eh, sin edir. Eh, vamos a ver, yo quiero entrar a ver a mi marido. El problema es que cuando vengáis aquí, decimos, vamos a ver, yo vengo en calidad de turista a ver a mi marido o a ver a mi hijo o a darme una vuelta. Y claro, tenéis que cumplir los requisitos, tener. Eh, aproximadamente 100 euros todos los días, una, digamos, eh, un sitio para poderos hospedar, eh, digamos, un hotel concertado, ¿vale? Y de forma creíble que venís a España de forma turista. Y entonces, ¿no? es decir, esta mujer, ¿qué pasó? ¿Por qué no esta, la dejaron? Esta entrar? mujer, pues la di lo que dijo es que pensaba primero estar como turista y luego, pues dijo que no, que pedía el asilo. Eh, en el mismo, en el mismo eh, momento. Sí, en la misma, misma palabra, en la misma conversación. Y cuando dijo la palabra asilo, se activaron las alarmas, correcto, ¿no? Don alberto Exactamente. Y si en en el momento la palabra que... asilo en la frontera, en el puesto fronterizo. Es correcto. Mm. Se activa un protocolo mm. sí. que sí. ya no es turista. Ya no vienes aquí en plan turista, es decir, esta mujer dijo yo vengo aquí en plan turista y después dijo no es que vengo a pedir el asilo o sea, ah, pues usted, acompáñeme. usted es turista viene a pedir el asilo usted que lo que quiere bueno la gente la, hombre, normal es natural que cuando eh, la policía está allí en fin eh, Pero por eso es bueno venga usted a, acompáñenos y ya pues eh, en fin la maleta para un lado las pertenencias para otro yo me meto en una sala allí hay gente desconocida gente tal estoy detenida no voy a ver a mi marido no voy a ver a mis hijos no voy a ver al final que he venido aquí y entonces empiezan los nervios ¿Vale? Entonces, bueno, eh, eh, se pide el asilo ayer. Mira, la el, tenemos en el chat. En el, el ¿Norma puesto... se puede llamar? No, no sé, no, no, no, no lo sé. Vale, no vamos, no a, si vamos si a, a dar datos personales. No, no se pueden dar no, datos, personales. datos personales. Vale. Entonces, eh, bueno, pues el tema es que eh, bueno, pues pide el asilo, lo pide en el puesto fronterizo y se sustancia y se ventila la petición de asilo en el mismo momento. Y, pero hay claro, plazo, hay que hacer ¿no? De cuatro días. Para así, responderte no? ¿Para responder? eh, hay un plazo de cuatro, de cuatro a seis días. Pero automáticamente Mi... te retiran tienen allí ya. sí, sí, sí, y te sí. 3, sí, claro, días, tiene, te sí, te dan de comer esos tres, cuatro días, te dan de dormir, sí. dormir comer, buena, buena desayunar, ¿qué qué lo y... llamábamos Bueno, bueno a ver, muy evidentemente, no a lo Tom no, Hanks, no, no, decíamos no, que era no, pedir no. asilo a lo Tom Hanks, no, no, no, no, no, no. sabe sí, bueno, usted que vivía sí, en sí. el aeropuerto Estás detenido en el aeropuerto y eso no es el rich ahí está con otras, digamos, nacionalidades, otras personas que no conocen de nada Pero la comida es buena o no, don Alberto Pues nunca he estado allí yo he estado asistiendo, yo he estado asistiendo, pero no, no no, ...no he probado bocado, ya os lo digo que no... ...entonces eh, os digo que esta persona... Pues, eh, ...pues solicitó el asilo en mi presencia... Y tuvo una entrevista con la policía, no con un trabajador social, con la policía, y he de decir que, bueno, yo eh, me entrevisté con ella previamente y con su marido, le dije que es lo que tenía que decir, fue brillante, impecable en su exposición de los términos, después eso se elevó a la oficina de asilo-refugio, yo después me fui a la oficina de asilo-refugio a interesarme por ese expediente, y al día siguiente estaba en la calle, al día siguiente estaba con su marido. Genial. Señor, señor. Esto es así, ¿vale? Y esta enhorabuena, es mi experiencia. Enhorabuena, don Alberto. Mm, muchas gracias enhorabuena a vosotros. Eh, vale. A los afectados. Eso es. Eh, yo les mando. Que eh, acabaron bien la si cosa. Si me están viendo, seguro que se están dando por aludidos y ya saben quién es. Yo os mando un saludo desde aquí, un fuerte abrazo y que, bueno, pues eh, cuenten conmigo para lo que sea. Pero bueno, en resumidas cuentas, si venís a España, no pedir el asilo en el puesto fronterizo. porque Podéis tener la suerte de que os lo concedan o no. Y si no Bien, os lo si conceden, no vuelta, ¿no? o... tenemos que montar un procedimiento contencioso administrativo. Y precisamente la gente que viene a España de estos países no traen para gastarse 15.000 euros en abogados. Claro, precisamente. Le iba a preguntar Porque ella? es abogado, procurador, es un proceso contencioso administrativo. Es decir, eh, si te deportan a tu país, habría que atender esa, digamos. Eh, acto motivo, administrativo ¿no? pues que motivo. Bien, de la primera entrevista que se haga de forma que no tengas fortuna en esa entrevista y que no te concedan la entrada en España, tienes derecho a un reexamen. Y en ese reexamen hay que interesar en la entrada a, es decir, la petición de asilo, vale, pero evidentemente acorde con la legislación, un relato coherente y fidedigno. Que sea creíble. Es lo, lo que hicisteis, lo que hizo con usted, ¿no? Claro, la lo que segunda, hizo eh, esta la persona primera conmigo. La primera con la abogada claro. esta de oficio no, no fue funcionó. muy positivo. No funcionó. Eh, no, no. No funcionó. ¿Qué, ¿Qué quiere decir? ¿Y cuál con fue este? la diferencia para que los perilines aprendan Pues un poco, básicamente digo, la, lo, la oficina o... de asilo refugio no está en el aeropuerto. En el aeropuerto no, está, no, la, no, está no. la policía nacional que te dice ¿Cómo se llama usted? Fulanito. Y su padre, Menganito. Y que cuándo ha nacido, tal día, tal. Bueno, y qué es lo que pasa? empieza a hacer un relato desde lo más antiguo hasta lo más reciente, para y de forma creíble, evidente. ¿eh? Lo que no puede ser siempre eh, la verdad, pero siempre la verdad. Lo que no puede ser es que esto del asilo sea la puerta de entrada mmm, aquí a todo el mundo, no, porque yo vengo de no sé dónde, bueno, pues así, lo que he oído un un vídeo que pidiendo el asilo entro, no. Pero este sí. caso sí que sería motivado, hombre, en este ¿no? caso. Su marido se lo dado y ya también luego. ¿no? Este, a su sí, ¿no? el marido tiene sí. también su tarjeta blanca con el mismo expediente, que eso también hay bastante porque tenía el mismo expediente en el eh, a la mujer también y verdaderamente el relato era eh, acongojante eh, entonces bueno pues eh... No tiene otra opción en el Estado español que proteger a ese tipo de personas porque devolverlas a su país es, pues eso, acabar con la vida de una persona. Y eso no lo sí, podemos si más que como te devuelvan, ya no es el que te devuelvan. Es que luego, no. para volver a entrar, te lo van a poner más difícil, supongo. Correcto, porque ya claro. te han expulsado, no claro. te han dejado entrar. No te han dejado ¿no? entrar, pero bueno, tampoco tienes una resolución tampoco de que, que se ha rechazado. rechazado. Claro. Es decir, claro, aquí no te concedemos el asilo. Bueno, si claro. no me conceden el asilo aquí, que es España, cómo me pueden conceder en Alemania. Para que los proyectos, claro, bueno. para sacar algo así limpio, qué es más recomendable pedirlo una vez pasado la frontera. Verdad, Lo que es no recomendable es tener las ideas claras que vienes a España en calidad de turista eh, Y si te retienen en, el, en la sala de rechazos Pues interesar bien el asilo o bien la forma de salir de ahí eh, Pues llamando a un abogado, un despacho de abogados exper experto en extranjería ¿vale? Pero hay que ser sobre todo fidedigno serio hicimos a ver, si el asilo es porque yo en mi país no puedo estar vale Pero no, no porque pidiendo, he ido por ahí que pidiendo el asilo me dejan entrar es, no porque claro, la policía dos millones de personas a lo largo de, de su de, del día sí. Y, sí. Claro, recomendamos mm, pedir el asilo en el aeropuerto o recomendamos pedirlo dos días después ya en inmigración que tarjeta eh, la blanca, recomendación tarjeta mía no. es que una vez que estén en España pidan el asilo o tramiten la tarjeta y tramiten ¿no? Riesgo, para correr claro. un riesgo si lo podemos evitar claro, porque a esta señorita le salió bien gracias a su intervención pero no, podría no haber salido también bueno o ser es que hay otro que caso lo juegas a una carta puede en ser cambio, eh, puede sí puede serte también que, que, que si bueno lo, que que, decir, que si lo pides no. luego pues como hizo su marido por ejemplo Sí, no no es más suave y es más fácil porque aunque mm. te lo denegaran van a haber pasado 3, 4 años y ya puedes pedir el arraigo social mira Pero lo que aquí... ocurre lo que claro lo que ocurre es que si te deniegan el asilo eh, el asilo eh, humanitario protección internacional en el puesto fronterizo es que te tienen que dar un acto administrativo que lo tendrás que defender de alguna forma, si es que es defendible. ¿Vale? Pero en 3-4 días, estamos en hablando. En 3-4 días, como, bueno, o 6. O 6, vamos. ¿Vale? Porque, porque la oficina no eres... de asilo-refugio está bastante. Te que está, que la mira, te la dan, vaya por delante no que está el sistema colapsado. Yo, claro, pues, don yo veo mis whatsapp y me eh, don alberto está lo mío ya vamos a ver vale. si es que usted no es el único el que hay, aquí. hay como con dos SAO. millones de personas ¿Qué? escúchame si lo pedimos sistema en el aeropuerto forzamos, no forzamos los... escucha forzamos a que el sistema nos responda en cuatro o seis días pero como generalmente la respuesta va a ser negativa nos la estamos jugando una carta mm, claro claro claro en nos cambio estamos... es más inteligente en la situación actual claro. jugar con que el sistema está colapsado pedirlo después de haber pasado la frontera al día siguiente tranquilamente que como van a tardar cuatro años por media en responder en el mm. tres años que han pasado ya pides el arraigo social que te dicen luego que no pues no pasa nada pues no pasa nada. lo que quiero lo importante poco, es que si es posible eh, bueno si es posible no que siempre pidáis el asilo en, en territorio español y que el asilo no es la digamos siempre lo digo que no es un salvoconducto para que me dejen aquí que no es sí, así que hay que pedirlo cuanto no de así. verdad uno tiene el asilo es una tiene, es tiene una, es una eh, sí es una normativa eh, de tal, transnacional que confiere una protección internacional a un digamos nativo de otro país en el que sufre una persecución, unas amenazas, un riesgo para vale. su persona. Sí, Pero no si invenciones no, no ninguna. Y desde este, digamos, canal, aquí no estamos invitando a hacer no, ese no, tipo no, de cosas. No, aquí nada. estamos asesorando de lo que es el asilo. Se claro, concederá no. o no se concederá. No, que no se concede, pues veremos la forma que tenemos de, no de lo defendernos. Lo vienen los tribunales eh, bueno vienen otro, en otro sitio no te puedes defender pero vamos eh, en los tribunales ¿Que, que se puede se puede que no se puede pues entonces mmm, tendrán si deciden las autoridades Fácil. españolas que te meten en un avión y tenéis que marchar pues es que hemos agotado todos bueno. los resortes y demás pero eso es el último es el claro. último vamos a ir a las preguntas del chaplines don Alberto mm. le he puesto ahí para que pueda leer también usted intentar que hoy sean de asilo vale de solicitud no, de asilo y tal vale pero bueno ahí están eh, ¿Por donde empiezo? Por donde quiera, si quiere usted por abajo y yo por ah, arriba o al revés. Don Camacho. Venga. Mientras las lee, un inciso. Si os está gustando por Fibrilénes, ponerle un like, salir un momento del chat, poner un like y volver a entrar, ¿vale? Así, González, así ustedes leer mi mensaje? Puede, podemos, pues si sí, me lo pones te lo leo. Venga, te lo dejo. Exacto. ¿Sí? ¿Si puedo sacar en España visa de estudiante y luego pedir refugio humanitario, pues a ver. Eh, poder, sí, chicos? Podría, ¿no? a poder. ver, si aquí bueno. puedes hacer muchas cosas. Otra cosa es que te las concedan. hay que mm. ser positivos. Aquí os brindamos un eh, poco un ilo... Puedo pedir la visa de estudiante y luego pedir refugio humanitario. A ver si puedes. Otra Vamos cosa a que ver. no te lo tramite. Eh, claro. Otra en cosa es que no. Bueno, <risa> si per per tramitan, van, tampoco va a pasar nada. Tampoco sí. te van a echar si mm. no te lo tramitan. ¿no? Si sí, tramitarte te van a tramitar aquí en la, en, la, en la administración pública española te lo tramitan todos si sigues los requisitos. Otra cosa es que te resuelvan lo que tú quieras. la respuesta rápida es sí, ¿no? Porque sí, vamos pues a por, por, por, por sí, pedir pues pedir rápida. pero Venga. que hombre a ver lo frente. que no puedes pedir es una visa y luego un asilo. No, no ves que no cabe a ver es como un contrasentido, no. pero por poder puedes hacerlo. Eh. Y, y otra cosa arriba, que digo a mis abajo. clientes es decir vamos a ver, estamos en España. Estamos en Madrid. Don Alberto. Esto es Europa. Bueno, esto no es decir, pido una gorda, luego otra. Venga. a ver si cuela. Usted por pues arriba no. o por abajo, para irme yo para Pues yo por lado. arriba siempre. Sí, por no. arriba, venga, yo me voy para abajo. Una dos. Luisa Alberto, Fernández Tavares. Hola, para la reunificación familiar es obligatorio demostrar que yo dependo económicamente de mi hijo o mi hijo depende económicamente de mí. Pues para eh, esto Respuesta es, rápida eh, y extensa, es, algo, es, bueno, vamos sí a ver. Digamos, el arraigo familiar, hay que eh, contabilizar el 100% del índice público de renta de efectos múltiples O sea que sí. sí. Venga, yo una, yo voy para abajo, ¿vale? Uh -huh. Dice Lender Lanz. Tengo tarjeta blanca y me ofrecen trabajo. Puedo ir a la policía y adelantar el trámite. Lendier Lanz. Sí. La respuesta la tienes en el vídeo anterior del viernes pasado con Don Alberto. No vamos mm -hmm. a perder tiempo en cosas explicadas Preguntas nuevas, pero lines, que no estén ya respondidas en los vídeos. Vale. Le toca la siguiente. Solesi Alender Jara Flores. Bien. Eh, hola Luis, saludos. Hola, eh, saludos cordiales. ¿Qué hay de cierto que ya no van a dar más asilos a los venezolanos? Vivo en Cuenca, en Cuenca, Ecuador. Esa, hace dos años eh, y medio y quiero viajar a España. Eh, pues vamos a ver. Te lo pues digo. Usted... Falso, falso. Sí. Esos son bulos que os mete gente mala que hay por ahí en Internet mm. y mete bulos falsos. Eso es falso. Mm. Porque el asilo no te pueden decir ya no vamos a dar más, o vamos a dar. El asilo es un convenio de Ginebra que firmó España y España tiene. Que, que aceptar las solicitudes, vale, o sea que no os fiéis de todo lo que veis. que te resuelven de forma positiva para claro. tramitar un asilo. lo van con, con, a tramitar los requisitos legales. Evidentemente, sí o sí. Está el, firmado sí, el convenio traído. de Ginebra. O sea, claro. cuidado con lo que leéis y lo que veis Verlo todo, pero contrastar las opiniones serias de cualquiera mm -hmm. que pone ahí a decir tonterías. Vale, Sandra, Milena Martínez Arredondo, hola, para derramar la tarjeta de larga duración, los atendentes deben ser postillados Los atendentes tienen que ser como mínimo una duración de tres años, vale, perdón, de tres años, de tres meses Y tiene que ser del país en lo que estás, claro, luego no, bueno. ya como está aquí en España, claro. siguen los de aquí eh, Sí, pues si tú estás aquí, claro, la larga duración, vamos a ver, larga duración, en la misma pregunta está la respuesta pues ya está, Estás sí. en España, tienes que pedir vamos a, agilizar. a, agilizar. a, agilizar. a españoles Me toca, me toca, Joan ramblar Dice letrados, bueno yo no soy letrado, yo estudié derecho, pero aquí el letrado es don Alberto, el doctor sí. Dice, dice Joan, dice soy de Venezuela, viví en Francia muchos años, yo tengo una hija francesa, me casé en Francia, soy viudo, la embajada me niega una visa familiar, quiero irme a España y residir y trabajar, pues amigo, si tienes una hija francesa sí. eh, y estás casado con una francesa. Y te has quedado viudo por la residencia comunitaria, la tarjeta comunitaria. hay más. Sí, sí, aunque eh, te hayas quedado viudo. Eh, Padre, sí, marido, y se ha de casado francesa. con una francesa. Sí, pero se quedó viudo. Mm, y la hija es francesa. Mm, ah, tarjeta bueno, pues, comunitaria. Tarjeta, de tarjeta de ciudadano comunitaria, de la Unión. ciudadano se de se la Unión. Aunque bueno, haya sido viudo. Mm, sí. Venga, le toca a Carlos Mosquera. ¿Cómo están, señores? Entiendo que todos, todos pedimos a eso. Vamos a ver. Aquí es que no todos piden asilo aquí estamos hablando de asilo porque ha tocado hablar del asilo Oye, pero otro asilo. día aquí es, hablamos de otra cosa pero distinta bueno, si es una pregunta rápida la Pero hacer, si te vamos, quiere decir si quiere llegar de de ayer, trabajar otro... posible, pues si quiere a trabajar lo más pronto posible pues si usted quiere venir a trabajar lo más pronto posible no le estoy diciendo que tenga que pedir el asilo mira, le mira. estoy diciendo que y si usted quiere trabajar y cumple los requisitos para trabajar por cuenta ajena pues entonces le darán la tarjeta por, como trabajador de cuenta ajena pero Gil... para eso hay que cumplir unos requisitos que Me no toca, sale. Gilano Marcelo Naranjo Laso, cuál es la diferencia entre asilo y ayuda humanitaria ¿Y cómo se tramita la ayuda? Saludos. Saludos a todos, Prilines. Insisto, insisto, un like por fin, un like. Salir un momento del chat, poner un like y volver a entrar. Tú, un Prilines me dijo que era muy importante para llegar a, a más gente y decírselo a gente a la que podemos ayudar. ¿Cuál es la diferencia entre asilo político y ayuda humanitaria? Bueno, la diferencia es que el asilo político lo piden personas que de carácter público en sus países de origen están perseguidos porque son uno, pues un alcalde, un concejal, un, es, es decir, y aquí piden el asilo político, están perseguidos por las ideologías Pero. o por la en línea editorial política que tienen ellos. Y en la protección internacional porque están amenazados de pues, lesiones, no, ¿por homicidio, no asume, por ejemplo, ¿no? pero, Sí, Venezuela, porque no les... No, no no les eh, los digamos, derechos humanos, los no de, derechos de, fundamentales, de, claro. no se protegen. Es decir, una cosa es político y otra cosa es protección internacional humanitaria. Y respecto a lo segundo, que como se pide uno o otro, mira, yo te digo lo que está pasando. Mm -hmm. Muchos venezolanos están pidiendo asilo político, el Estado español lo está denegando porque no tienen motivo político, pero automáticamente en la denegación se lo están readmitiendo por razones humanitarias. O sea que es el mismo camino. ¿Vale? Uh -huh. Pide el humanitario si quieres directamente, bueno, si lo pides político, te lo van a reencaminar a humanitario. Hombre, lo que pasa es que si pides un asilo que no es el que debe, sí, pero de, en el caso de Venezuela, ojo, en Venezuela lo que están, o sea, con los venezolanos lo piden político muchos por desconocimiento, se lo deniegan, pero en la misma resolución claro que, pero por razones humanitarias. por razones el tema político también es porque las circunstancias políticas en ese país de origen, claro. pues no se reservan los derechos fundamentales, no se no se Le atienden. Toca. Usted va por arriba, ¿no? Yo Alexander vale. Pacheco, si tengo el NIE de la hoja blanca y me doy de alta en la seguridad social y un empleador me quiere hacer un contrato, ¿se podría ya que para trabajar necesito el sol en línea estar en la trasladada lo que hablamos pues lo que hemos hablado si tú puedes trabajar interior. con la tarjeta blanca no puedes trabajar punto pero puedes la, tarjeta, la cita la, la, la tarjeta roja puedes trabajar punto eh, puedo trabajar con la tarjeta blanca pues, pues no Acabo de decir aunque que aunque no. se han pasado seis meses se han pasado seis meses, ojo, seis meses porque eh, hay que estar atentos es que al silencio ahí. al ahí. silencio administrativo venga ¿sabes? me toca boris gleni murrugar Murrugarra, buenas tardes. Luis y al señor letrado, consulta para el doctor. ¿Con la tarjeta blanca del asilo podrás celebrar un contrato de arrendamiento para un piso o comprar un coche? Pues Boris glenny Murrugarra sí. Sí. Sí, sí, sí, sí puedes comprarte un coche, y puedes comprarte un un piso. un piso. Lo que no puedes conducir el coche, que es una cosa distinta, no, ¿eh? no me bien. interpretéis mal, porque conducir es otra cosa, pero comprar sí. Si con no tienes la más? licencia, claro. sí. Con la el, la tarjeta blanca ya te dan un NIE. Para hacer todo eso que tú has dicho necesitas un NIE, ya uh -huh. como te lo anda con la tarjeta blanca. No es por la tarjeta blanca, es por el NIE que lleva la tarjeta blanca. Ya, ya está. Que también lo podíais hacer cualquiera que tenga mm. un NIE. Claro, eh, Venga, y, y, a y luego... Y sí, Por saber tiempo, si, si debes pedir primero asilo y luego la ayuda humanitaria, o ambos juntos. Hablamos que Es el mismo concepto, asilo humanitario protección internacional. Punto. Es que usted vale. pide el asilo humanitario y tiene usted la protección internacional. Facu, hola, soy de Argentina, licenciada psicopedagogo. Quisiera saber si una empresa me contrata desde allá y yo estoy acá, ¿me vendría bien para conseguir más fácil los papeles? Claro que sí, Facu, te vas al consulado allí de, de España en Argentina y lo dices, mire, tengo una oferta de, de trabajo, denme una visa de trabajo. Ya está, es una manera. Otra uh -huh. manera, eh, venirte con visa de estudios y trabajar a medio tiempo. Pero sí, a ver, la clave para que vengáis a españa más que todo es eh, si tenéis una oferta de trabajo es lo mejor Sí, es no, la clave no, no, es hacer las cosas nuevamente. la no, no vengo a España, pillo a un abogado no. a ver si me hace un papel. Pues Exacto, no, no la no. clave, si tienes una oferta de trabajo te va a ser infinitamente más fácil venir, o si tienes un buen proyecto de trabajo por cuenta propia, que también podría ser, ¿vale? uh -huh. Por cierto, muchos consultáis, ¿puedo trabajar, montar un negocio de consultor? Sí, sí que uh -huh. podéis montar un negocio de consultor. ¿Vale? Es un trabajo sí, y, claro. y necesita uh -huh. muy poca inversión. Claro, que puedes, ponerlo, claro, claro. puedes sí, un, sí, sí. Podéis pon, montar un negocio de consultoría del tema que cada uno de vosotros uh -huh. sepáis, por cuenta propia. Uh -huh. ¿eh? claro. Es otra vía, esto muchos lo preguntan. ¿no? Tienes Alberto? un y lo puedes hacer perfectamente. Claro. ¿vale? Le, le toca a usted la mano. Erland, Luis, si tengo tarjeta blanca y me ofrecen trabajo, ¿puedo ir a la policía de la entrada de trámite? No. La policía no adelanta ningún trámite. La policía te va a derivar a inmigración. Y eh, inmigración. A eh, la Oficina de Asilo y no, no Es que este lo del trámite sí. tiene mucho lío. Eh, lo que dice la ley, que a los seis meses de pedir asilo podéis trabajar. Mm. ¿Qué está pasando? La administración tiene colapso. Y a veces, para la entrevista de pagarte la tarjeta roja, están pasando más de seis meses. Cuando legalmente tendrían que ser máximo seis meses. Y ahí hay discusión. ¿Ah. ¿Ahí hay discusión, preliminares. Porque vosotros no tenéis culpa de que tarden más de seis meses. Uh -huh. Técnicamente a los seis meses podéis trabajar antes no, uh -huh. salvo que inmigración como dijo don Alberto en el vídeo anterior hay un procedimiento para casos urgentes y se puede acelerar generalmente a través de un letrado, uh -huh. pero hay que ver si por acelerarme un mes me compensa el coste del letrado o uh -huh. lo que sea. Vamos a ver eh, lo de acelerar las citas, eh, esto eh, que más llamado esto de acelerar, claro. es decir hay un procedimiento ordinario otro procedimiento de urgencia para la concesión del asilo. Una vez que está iniciado uh -huh. el procedimiento de asilo uno de los requisitos es que por eh, in, eh, digamos, iniciativa del propio interesado puede, digamos, para un caso de un urgencia usted no dijo, bien, reducir o no. los platos a la mitad. Se puede. Eso no significa que, que te lo vayan a dar sí no, o sí. No y o sí. entonces uh -huh. el acelerarlo puede tener un coste, si es para un mesecito, pues a veces que, que te espere la empresa que te va a contratar ese mesecito y va más rápido. Oye un super chat, gracias Armando Vitola, super chat, super chat Ah, muy Vitola. bien, muy bien. gracias, gracias. Gracias. gracias, Armando. Nos lo ha mandado un superchat. Sí, solo para la información que nos da. Y además no nos pues confiar gracias gracias, gracias, gracias. Gracias. en, en, Luis y, en, claro. en y en mí. Pero bueno, que mm. os quede claro que a los seis meses sí técnicamente y jurídicamente podéis trabajar. Claro, que el empleador os va a decir ¿dónde está tu tarjeta roja? Pues le tenéis que explicar todo este, todo este rollo. vale mm -hmm. Entonces, si presionáis, sí que os dan en la tarjeta roja en los seis meses, sí o sí. E incluso antes. vale No hay garantía que os la vayan a dar, pero tenéis derecho. Insisto, por un mesecito a veces compensa esperar. ...Carolina Lizarazu, venezolana... ...con dos hijos, uno que se ha ido con el tío... ...y ha pedido el asilo, vamos a ver... ...¿puedo reunificar? Bueno, no, vamos a ver, es que hay que saber manejar... ...los conceptos, una cosa es la reunificación familiar... ...y otra cosa es que vaya una persona... ...a la oficina de asilo y refugio... Pida el asilo con su madre, con su padre, con su hijo y con quien sea, y en el mismo expediente van todos. Eso no significa reunificación familiar, que es distinto. Eso es pedir juntos el asilo. Es junto me asilo. toca, me toca, don Alberto. Diego Silva Chapela. Mm. Carolina, ¿ve en tu canal de YouTube, me encanta música. Bueno, pero están hablando de música. No, bueno, pues no nada, nada, nada, nada. No, Otra, no. Jairo Bedoya. Felicitaciones, tal, tal, tal. De Colombia, esposa, yo me que en seis meses cuando soy con los hijos mayores. Mi, mi esposa está en Barcelona 21, es ciudadana. ¿Mi esposa puede.? ¿eh? Sí. Venga, pues sí, Jairo. Arraigo por su madre, sí. no. De Tarjeta de ciudadano bueno, de la Unión. Yo no sé cuál era so la, pregunta, le pido pero si la tarjeta. El tratado te dice eso, que, sí, es que sí, es que sí. Venga, pues... dice Geraldine González. Cuando me acerqué a pedir asilo, me dijeron que ya tenía ni años. Habían con.? Tratado de Perú, al ah, parecer salió favorable. Me dijeron que está archivado. Pueden leerme, pero Geraldine, una cosa es el NIE y otra cosa es el asilo. Cuando pides asilo, uh -huh. te dan una tarjeta con un NIE. Pero sí. es que no, yo no entiendo bien la pregunta. No sé bueno, si usted, a lo mejor van un Geraldine poco los tiros por aquí. Cuando se concede una tarjeta de larga duración, lo que caduca es el plástico a los cinco años. Claro, pero, pero los derechos no caducan. No, no. Hay que reactivarlo, hay que renovarlo. Y el NIE, se, el número seguirá siendo el uh -huh. mismo. Entonces hay que hacer un modelo, hay que hacer una instancia y eso es lo que nosotros estamos probando en nuestro despacho perfecto pero bien. eso no es que mira me han, eh, ya han pasado los cinco años no lo he renovado me queda no no tú tienes el derecho a estar aquí lo que pasa es que tienes que renovar los derechos el tracto sucesivo melisa gonzález eh, hola luis señor letrado agradezco todo lo que hace bueno quisiera saber sobre la homologación de mi título de publicidad mm -hmm. ya voy de turista a estudiar saber algo sobre las sí. homologaciones gracias melisa el eh, tema de publicidad no tienes como lograr, de verdad. El eh, tema de, pues si fueras abogada, si fueras médico... Mm. Eh otro tipo de profesiones y liberales y, que están sujetas a un exacto, que están muy registradas exacto pero un tema de publicidad de informático no hay necesidad de homologar puedes apostillar si quieres los diplomas para enseñarlo donde vayas a trabajar pues que se crean que de verdad lo has estudiado pero esas profesiones técnicas informáticas publicidad no, las no, pues... empresas lo que quieren es ver que sabes hacer lo que sabes hacer el marketing online que sabes hacer programar y ya está ahí no hay como homologar distinto sería un caso de un letrado o un, un letrado caso que... de un médico que ya claro. tiene con la seguridad de las personas ah, sí, ahí sí que sí, te sí, exige sí. el Estado español o homologarlo si el, el Estado español te exige un carne profesional ahí sí entonces ¿no? tienes que traer tu carne profesional homologarlo aposti... Todos apostillado todo pero... documentación que tengas que venir de tu país debe ser adecuadamente apostillada y homologada por el país de origen pero pa tema y de por Haya, claro tema de voy a de España con no mi pareja y mi hermana para pedir lo podemos los tres en una sola cita o debemos lo estás en una sola cita, a Maya, a Diwani eh, Maflia. Vale, está usted ahora por abajo, pues me voy para el no nivel, sé, ¿no? don donde Alberto, estoy, venga. Eh. Podéis preguntar, Prilines, podéis preguntar. Aprovecharos que está el letrado, que hoy no cobra. Hoy no sí cobro, cobra, cobra ¿no? Se bueno, no te... yo no sé lo otra vez de yo Yo no gano mm. nada, eh, que conste, pero me alegra que esté él. También hay de... otros buenos letrados por allí. Sí, no, no, ya, yo, es verdad que hay veces que yo hago las cosas. Mira, hay ver, una señora no. venezolana que se llama Mafi, que aprovecho para saludarla cordialmente. Mm. Está atravesando momentos muy críticos en su país de salud y yo la voy a hacer toda la documentación ah, gratuita, lo digo yo pues públicamente. Gracias, gracias, Alberto, gracias. gracias. Mm. Gracias, sí, gracias. No se trata aquí de hacer caja. Y también en, en Telegram también les ayuda gratuitamente, verdad. Les da una esperanza ahí de. Estamos para ayudar también estos señores. Claro, no, pues, eso, esto es, como... es mi despacho, sí, bueno, sí, el despacho sí. de mi director sí, de, general. De, sí, sí. ¿Eh? Bueno, john Camacho, gracias. Podemos hacer con mi compañera acá en Colombia vivimos la Unión Libre. Tiene el papel de la niña que es desplazada, pero no sé si yo quería ir como núcleo familiar. john Camacho. Te digo lo que una persona, una pareja de hecho en España tiene prácticamente los mismos derechos que un matrimonio. Prácticamente. Te piden que demuestres que llevas un año o dos años casado, o sea, perdona, de unión de hecho según la comunidad. Si tú puedes demostrar eso, pues la respuesta es que sí. Que sí, sí, sí, sí. Salió una ley que equipara un poco las parejas de hecho a los matrimonios. El tema es demostrar, claro, tampoco vale coger aquí a una persona y decir somos pareja de hecho. Tienes que demostrar con documentación que sois pareja, de hecho. Sí, CDLM, MFC. Buenas noches, Luis. Quiero saber si solicito, si lo, me lo niegan. A los 30 días puedo solicitar visa por voluntariado, si cumplen los requisitos de las diferentes formas de estar sí. en España, evidentemente que lo puedes pedir. Si sí. no cumplen los requisitos, pues evidentemente claro. no. Para eso está la reglamentación Entonces, y la legislación. Claro. Si y cumple, aclarando, sí. traduciendo lo que ha dicho Don Alberto, te digo, lo puedes pedir si todavía te quedaran 30 días de turismo en España. La visa de estudios hay que pedirla cuando te quedan 30 días de estancia legal, regular en España. Por ejemplo, un turista entra con 90 días, en los primeros 60 días lo puede pedir. Uno que se ha pasado los 90 días y se ha quedado sin papeles ya no lo puede pedir, salvo que vuelva a su país. ¿vale? Mm -hmm. Oye, estamos aprendiendo un montón entre todos. Me encanta sí, una, no, no, estas cosas que es entre para. todos, entre para nuestras para... preguntas, mm -hmm. su aportación, otros letrados que también están mm -hmm. ahí sí, me encanta. seguro y, que si y, me están viendo otros compañeros pues sí que seguro que saben lo mismo más que yo, bueno, yo Todo. A mí, lo importante es que el ecosistema crezca que no, antes parecía es. que venir aquí era un misterio que te sí, iban a deportar bueno. había gente haciendo vídeos ¡No! no no venga no. os deportan tuve que salir yo cómo no. que no y entonces el, el personajillo ¿por qué lleva aquí 10 años si mm, se está tan mal claro. oye pues ahora no ahora ya parece que hemos abierto las ventanas y entra luz. Lo importante para, para nosotros es arrojar, digamos, ayuda y luz para que toda esta gente que a lo mejor no sabe cómo estar regularizado aquí. Claro, que pues yo pues lo que pretendo no sabéis, es que con millones. nuestro conocimiento es que estéis aquí regularizados y normalizados, no están indocumentados. Esta, esta que le digo sí. ahora es de las que usted le gustan, que yo claro, sé que a eh. usted le gusta la conducción. Dice Sebastián Camino. Sí, sí. Buen día. Mi licencia de conducir colombiana me sirve para manejar coche en España después de los tres meses. Ya que me quiero quedar, gracias. Bueno, eh, he leído bien la pregunta. Eh, sí, don sí, sí, sí. Bueno, no que le te... regañe mucho. No. no, le regañe mucho. Ya, no, no. Tuyo, tuyo. No le regañe eh, mucho. Sí. Es un No le regañe mucho. Tienes que pedir cita previa en la Dirección general de tráfico con tu nie con tu identificación que puede ser con la tarjeta blanca, con la tarjeta roja o con cualquier otra tarjeta regularizada en España y que evidentemente el, el carnet de conducir colombiano. Ojo, porque yo estoy viendo cosas. Que se te ponen los pelos de punta A mí poco los pelos se pueden poner de punta No no los... le regañes más ¡Joder! Pero escuchan una cosita que esto es muy importante Que pueden tener un problemón y gordo Y es que mucha gente no sabe o no dice Que el origen del carnet de conducir colombiano No es legal en origen Y eso es una falsificación de documento público Si pides la convalidación Y lleva aparejada pena de prisión Podría llevar aparejada Podría llevar aparejada Pena de prisión, pena privativa, perdón, pena de privativa de libertad. Ojo, Ojo que eso genera antecedentes. Sin ganas de conducir, cuidado, Por favor. no me conduzcáis sin carnet legal y Por homologado. Por favor. Josefa Nava. Hola, quiero irme a España, soy arquitecta. Tengo que homologar el título a ver lo que dice el letras yo apuesto que sí porque es una profesión colegiada arquitecta sí, construir claro. cosas se podrían caer en el no, edificio no, sí, ¿no? Sí, como sí, un publicista claro que es que Tiene, que, que, tiene que, ¿no? que homologar el, el título vale. aquí en España Consejo ah, trae apostillado claro. y homologalo aquí que Todo es más rápido el, claro más que por todos los documentos evidentemente puedes homologarlo aquí pero todos los documentos que traigas de vuestros países tienen que estar homologados y apostillados en origen y evidentemente dice, un arquitecto sí, si no lo no puedes construir ni puedes vale. ejercer. Sí, sí. Dice Nora Romero, si entro como turista antes de que se cumpla el plazo, ¿puedo gestionar otro tipo de visa, ya sea de estudiante o voluntariado? Nora Romero, claro que sí. Mm -hmm. Mírate los otros vídeos, no vamos a entretenernos. Sí, mm -hmm. sí y sí. Ojo, antes de que se cumpla el plazo y queden 30 días de plazo, en los primeros 60 días. Acuérdate. Y lo que os digo siempre, no esperes al día 59. Vale, que luego falta una foto o algo tienen que quedarte 30 días de estancia legal para poderlo gestionar a ver, Geraldín González, cuando me acerqué a pedir el asilo, me dijeron que ya tenía NIE hace años. Se habían contratado de Perú, al parecer salió favorable, me dijeron que está archivado. Bueno, pues hay que dirigirse a la oficina a ver si el asilo ya, digamos, la petición está resuelta favorablemente o no. Eh, pero evidentemente hay que interesar un escrito a la oficina de asilo refugio con ese NIE a ver cómo está el estado de su actuación. Luis Fonseca Navarro, tenemos cuatro meses yo trabajo vía online con mi país y no necesitamos trabajar acá en Madrid ¿Cómo podría alquilar mi piso si no tengo novia? Luis Fonseca Navarro te remito a los dos vídeos que hice con Taila de Brasil que estaba sin papeles año y medio aquí en España y nos explica cómo alquilaba a ella, cómo le alquilaban a ella los pisos, por cierto muy económicos, en un pueblo cercano a Madrid. En los dos vídeos tienes la clave, te lo alquila también si no tienes la nómina. Mm. Y muy bien por trabajar online, por cierto. Por cierto, el que se venga con visa no lucrativa para estar dos años aquí, que no puede trabajar y conseguir luego la ciudadanía o la nacionalidad española, que no me regañe, don Alberto, mm. sí que le permite la ley trabajar eh, fuera del país, mm. o sea, online como trabajas tú. Mm -hmm. si ahí, que lo sepáis, ese resquicio mm. legal. Sí. Estoy aquí como un ratoncillo buscándoles camino Hombre, Alberto, hay, hay resquicios legales en esos dos a ver le toca. Sandra, Milena, Martínez Arredondo, mis hijos tienen la nacionalidad española eh, y a mí me la han denegado. ¿Qué puedo hacer? Pues ponerse en contacto con mi despacho para analizar su situación, porque en principio no tiene por qué haber una negativa de la nacionalidad española. Habría que resolver eh, ese, ese problema. Oye, quiero likes. Voy a mirar cuántos likes lleva el vídeo. Si lleva muchos likes, seguimos. Si no, se acaba. Vale. Voy a, me salgo un momento. Me salgo. No, me no hay likes, quiero likes, freelancers. Ahora mismo salir del chat, poner un like y volver a entrar. Uf, que es muy importante, ver, es lo único que os, os pedimos. vale Os lo pido, ir... por José. Un like. Vale. Y si vale. veis esto luego, también un like. Y si no estás sí, suscrito, ir... suscríbete, que siempre emitimos en directo. Venga, ponle un like. Tirza Flores, a mí me han detenido en Madrid y me regresaron a Honduras. Habrá que ver los, eh, los condicionantes de esa detención. Sí. Mm. la han detenido. Aquí dice que la han detenido y me han mandado para Honduras a ver qué ha, ha pasado yo no digo nada eh no, se está no sé qué ha pasado te tienen por delincuencia te detienen no por, te detienen bueno, por estar irregular sin el papel te, ¿Te pueden no? detener y tener eh, digamos antecedentes policiales pero si es delincuente, a la, a el delincuente el te de lo menos, la, o en, delincuencia presunta. el nombre delincuente te lo pone un juez claro eso también es no un lo policía presunte. bueno Daniela Bel, Bel, Vázquez Luis me encuentro en Tenerife sí, soy Sofía. colombiana me casé acá en Tenerife Aún no me han dado el nie por demoras que tengo problemas si viajo a Barcelona con el registro de matrimonio y pasaporte Daniela no no vas a tener problema Daniela Vázquez si viajas a Barcelona en todo caso cuando te montes en el avión allí en Tenerife pero lo dices mire me he casado tengo el pasaporte y todavía no me han dado el nie porque está colapsada la administración no tienes que tener ninguna dificultad sinceramente ¿verdad? Uh -huh, no uh -huh. le toca si quiere don Alberto a ver ah, Mira, mientras mira, digna cuevas. A ver, no te puedo decir a universidades para un máster. Hay muy buenas universidades aquí en España, tanto públicas como privadas, que coste. Que las públicas también son buenas. A ver, aquí en Madrid te puedo decir la la Complutense, la Autónoma, por ejemplo. Son públicas, más económicas. Luego la Universidad de Carlos III, la Universidad de Navarra es privada, la de Carlos III es, es privada también, pero eso ya tiene que ser tú. Eso buscar comentarios en Google, a ver cuál os gusta, cuál, según lo que queráis estudiar, ¿vale? yo os, A ver, yo os doy, yo os abro las ventanas, pero luego vosotros tomáis la decisión. Uh -huh, uh -huh. A ver, no voy a decir, ir a vivir a este sitio, a este otro. Alex Torres, ¿es cierto que para ver 2021 a pedir la visa? Pues no, es decir nosotros los abogados la sabemos sirve, la legislación no es, no. que hay hasta ahora, la que hay en el 2021, creo que falta el un año. se refieren no a ETIAS, madre mía, cuánto pero lo no. habremos dicho, sí, lo de tías. Sí, es un registro no. del viajero, que no es una visa, eso es para ver que no entran delincuentes ni terroristas. ¿Puedo trasladar mi cotización pensional de Colombia-España? Sí. Dice Joan Rambal, letrados, que yo no soy letrado, pero eres, Aunque estudié derecho, Ay, él ¿no? es el letrado. Yo, sí, sí, Yo soy Luis de Letrado del colegio de Madrid. Letrados. A ver, espera, que se me va. Ay, ay, se me ha ido, se me ha ido. Ah, sí, aquí no, estoy. Ido, Yo soy otra claro, vez. El de la hija francesa. Mi esposa murió. Uh -huh. En estos momentos, mi hija francesa con una tía por motivos económicos. ¿Eso no me afectaría para pedir la residencia comunitaria? Pues a ver, si eres viudo, efectivamente, tu hija, si la mantienes tú y cumples tus eh, obligaciones paterno-finiales, pues sí, pero también es viudo. Mm. Se casó con una francesa, pues también, sí, le vale, ¿no? Sí, sí, sí. claro que sí, que sí. Sí, ya claro. está. Sliffer es 16, He trabajado en Manresa? Sí. Otra. Venga, Jesús Alberto, suscríbete no, no, no. al canal. Quiero hacer un doctorado. Soy máster en Venezuela. Perfecto. Perfecto. Andrés Breto, mi madre y mi tía son descendientes de españoles, mi abuela tiene nacionalidad, hay posibilidad. De mi madre y tía puedan solicitar asilo o nacionalidad españolas. Vivimos en Venezuela. Andrés Breto, ¿podéis solicitar sí. el asilo independientemente de que tu abuela sea española o no? Eso o independientemente. Jamaicana, es o jamaica. Bueno, tú pides el asilo, otra cosa es que te lo den. Respecto a, a la pedir? nacionalidad de tu abuela, cuando aprueben la ley de descendientes, que está sin aprobar, yo os voy a avisar el primero cuando la aprueben, a ver si tardan un mes o tardan un año, no lo sé. Ahí van a meter, parece ser a los abuelos también. Entonces podrías por lo de abuelo. Es lo que os digo siempre, si eres descendiente de estos casos vas a tardar un año en la nacionalidad, pero mm. si eres latino con dos años también te va a valer. O sea, mm, que estamos, sí. estamos hablando de un año de diferencia, ¿vale? Primes. Bueno, Cristian, don, don Alberto, a ver, eh, ¿se puede realizar reclamo contra la Administración por demora en inscripción de nacimiento de más de tres meses después de realizar la jura en noviembre? ¿Se excusan en falta de personal? Bueno, pues igual puedes hacer una reclamación, pero eh, aquí hay una legislación que opera lo que es el silencio administrativo. Y también os digo una cosa. A ver, eh, el sistema y los recursos tanto económicos como humanos de la Administración Pública española son los que hay. Es decir, y, y no da tiempo para atender las peticiones y los despachos de abogados tampoco pueden, a lo mejor, en un momento determinado canalizar todas las peticiones. Yo, a ver, os digo que paciencia, que los abogados ni la Administración Pública están de brazos cruzados. Estamos trabajando en vuestras necesidades. Cuando salen las citas previas, nosotros nos estamos moviendo para conseguir citas previas. Y aprovecho la ocasión para decir que yo te, tengo clientes que tengo que pedir cita previa de asilo. No en Toledo donde residen, sino en Guadalajara. Es pues una cuestión de carácter nacional. Es decir, ¿por qué en Guadalajara? Pues en Guadalajara hay cita previa, pero en Toledo no la hay. Ni en Madrid tampoco la hay. O sea, es, que, es que no es que le digo yo que, es que no hay cita previa, es que no la hay. Por lo tanto, no es mejor hay. que os vengáis a Madrid o a Barcelona, que ahí sí que la hay vale claro y, y es nacional como usted bien nos explicó Vamos a ir finalizando el vídeo os quiero recordar mañana hay dos reuniones de prislines una en buenos aires capital federal a las 9.30 mañana mm. y hay otra reunión de prislines mañana sábado a las 4 de la tarde en callao mm. salida de metro callao que, que david ha tenido la idea administrador principal de los grupos de telegram pues los que estéis en madrid ir al metro callao a las 4 de la tarde salís ahí enfrente de la, del teatro de ópera que hay ahí eh, mm. nos reunimos los priles de madrid y en buenos aires capital federal tenéis otra vale mm. que martín hablar ávila. con Ariel que está en telegram martín ávila mi esposa y mi hijo son ciudadanos españoles los tres estamos en argentina yo iría solo a ver perdona eh, yo iría solo para iniciar la actividad tener la libreta de familia española es decir libro de español y más todos también es que realizar me sirve pues claro que sí le sirve claro Brilines, eh, que no os he dicho la dirección, eh, los que estáis en Buenos Aires, Capital Federal, que me lo dijo Ariel. Mira, o sea, es el sábado próximo, visitas, o sea, mañana los que, que lo veis en directo, ¿eh? Si, si no lo veis por... en directo ya no. Avenida Rivadavia y Avenida Acoite, que siempre lo digo mal. En primera junta, a las 9.30, hora de Buenos Aires, Capital Federal, ¿vale? Avenida Rivadavia y Avenida Acoite. En primera junta, en la esquina, mm. a las 9.30 en Buenos Aires, mm. mañana sábado, y en Madrid a las 16 horas, a las 4 de la tarde, en salida del Metro Callao. Vale, Venga, Saturnino Serrano Arrieta, ¿cuáles son los requisitos para solicitar el refugio humanitario sin salir del aeropuerto? Pues sin salir del aeropuerto. Dale ya la eh, masterclass final. Vamos a ver. Ellos. Eh, eh, mejor pedir las cuestiones de asilo fuera del de puesto fronterizo, aunque también el puesto fronterizo puedes pedirlo con una resolución del mismo de una forma inmediata. Pero en Pero... puesto fronterizo, te, en cuatro días te van a decir sí o no, y generalmente es que no, mientras mm. que si lo pides fuera, dentro de España ya, van a tardar cuatro años, y cuando hayamos pasado tres aunque te digan que no te va a dar igual porque mm. puedes pedir el arraigo social. Claro. Ese es el gran. Esa es eh, la, la gran, estrategia vamos, la estrategia No sé cómo decirlo en el puesto digamos, el es, es como a todo nada, todo claro, nada. Eh, Te pueden decir oye pues mira no hay, no hay asilo No hay asilo la has momentos perdido momentos la baza, que ¿Has has perd la baza. Que Tienes que marchar y bueno si hay una resolución que cabe recurso Podríamos defenderte y recurrir Pero hay si coste de no un, un abogado Si no cabe recurso habrá que ver la, la digamos la, la defensa Yo lo ¿Mm? pediría yo sé que antiguamente O sea por eso es bueno que coger la información Pero yo, yo lo pediría Normalmente no cabe recurso cuando te dicen que no. Claro, yo lo pediría luego que tienes como un comodín. Si luego mm. te dicen que no, como tardan cuatro años, insisto, pues ya pides el arraigo social, Pirines. Que, uh -huh. que por cierto, aprovecho para recordaros los que vivís en España haciendo un voluntariado o haciendo unos estudios o incluso con la, el asilo, y paséis tres años, o sea, y tres años, uh -huh. podéis pedir todos el arraigo social. Lo que nos sirve eh, esos tres casos es para pedir la nacionalidad o la ciudadanía, ¿vale? Que distingáis uh -huh. lo que es pedir la ciudadanía uh -huh. de lo que es pedir el arraigo social. Uh -huh. El arraigo social lo puede pedir cualquier persona que lleve tres años físicamente en España. Uh -huh. La ciudadanía cualquier latino que resida legalmente en España durante dos años, pero ojo, salvo el voluntariado, los estudios o la petición de asilo. Uh -huh. pues yo creo que queda un poco claro, Prilines. Nos vamos a tener que despedir. El próximo viernes seguiremos contando con Don Alberto. Sí, que, sí. Si es su gran saber. Claro, eh, yo. Todo lo que habéis escrito en el chat, yo sabéis que me lo imprimo y lo vamos a ir respondiendo, ¿vale? En uh -huh. vídeos cortos o incluso uh -huh. haremos vídeos de esas preguntas que nada cae en saco roto y os recuerdo insisto mañana reunión en buenos aires argentina capital federal y en madrid capital y me habéis dicho que porque no hacen una en barcelona si hay algún voluntario que la organice también en barcelona si no es para este sábado que no da tiempo para cuando sea llevemos tres los tres al siguiente nivel que es conocernos entre nosotros tomar un café y ayudarnos Mar. sin ningún tipo de ánimo de lucro cada uno como quiera. Eh, eh, antes me queda un poquito sí, col, sí. Col, col, cortado en el sentido de que si te deniegan el asilo eh, en el puesto fronterizo evidentemente que si cabe recurso es el potestativo de reposición previo al contencioso administrativo es decir que cabría digamos la el recurso de acuerdo el artículo 29 creo, de la legislación eh, bueno pues nada deciros que muchísimas gracias por confiar en nosotros un like un like si os ha gustado por fin un like un like espero que en estas charlas es un poquito para que sepáis que estamos aprendemos trabajando todos abrimos ventanas y, damos conocimiento y sobre todo nos en de, de, el despacho mío de legal software incluso 567 que estamos trabajando en vuestras cosas vale todos los que me Visto, no digas no digas números de contacto que les saturan no, no, no, no, no, ellos no. le van a encontrar igualmente que me, y, que y me busque, si a mí se me busca que me buscan, no me soy reto, famoso a que veáis que no Pero y hay otros amigos que todos ¿eh? los bueno, que habéis me habéis visto y todos los que me habéis solicitado de digamos nuestros servicios se van a dar se van a dar que pues, eh, un poquito de paciencia porque eh, Prilines espero es veros en el Venga, próximo vídeo un like si veis esto luego suscribiros que siempre emitimos en directo vale Prilines que muchas gracias gracias a vosotros chao chao amigos hasta la próxima chao nos vemos en Telegram